Pero para... estás hablando de un bien público, o sea, claro, por claro, eso es... Claro, habría que diferenciar... El público Lo... que es de todos. O sea, eso sí, de que, pero cuando... Me bien bueno, sería discutible. Yo, todos... yo estoy a favor eh, de bueno, darle no, un de... uso público a, a un inmueble público dar, que está dar, dar, cerrado. Una cosa es un uso público sí. y otra cosa es que se metan claro, ahí a... Claro, claro. En eso por eso estamos... Simplemente a, era una cotación al margen. Lo que sí está claro es que aquí hay gentes que están en favor de la delincuencia constantemente.